Ok, bienvenidos, bienvenidos a Beijing. Esto, por el otro lado, estamos en la plaza de Tiananmen. Si pueden ver, por ahí está Mao. Ahí, ajá lo que todo el mundo quiere ver, la típica postal nos vemos ahí por ahí está Gonzalo, de estar sacando fotos así que esta es la plaza, voy a tratar de sacar un par de fotos bonitas pero yo creo que más allá de eso eh, no hay, nada. hay unas pantallas gigantes ahí está el Museo Nacional de China ahí está todo lo que creo. ver Así que hoy día vamos a ir a la ciudad prohibida, vamos a ir sacarnos las fotitos de la plaza y a un par de parques.